La historia trata acerca de un pequeño animalito que tiene las orejas largas y que le encanta dar brinquitos. ¿Ustedes saben que qué me refiero? ¡Ajá! Al pequeño señor conejo, que un día se preguntaba. ¿Por qué el señor de los animales me habrá hecho tan pequeño? ¡Quisiera ser más grande! Decía. Así que fue a ver al señor que había creado a los animales. Cuando el pequeño conejito llegó hasta donde estaba el señor, con mucho respeto se dirigió hacia él y le dijo... ¡Señor! ¡Tengo una pregunta para usted! ¿Me podría responder, por favor? ¿Por qué me ha he hecho tan pequeño? El señor de los animales, que tenía mucha bondad hacia todas sus criaturas, le respondió ¿Por qué quieres saberlo, pequeño conejito? Mm, eh, lo que pasa es que quisiera ser más grande <risa> Ah, ya veo Se trata de eso Bueno, pues Si quieres ser más grande Te voy a ayudar Pero antes Tienes que traerme las lágrimas del lagarto y del elefante. El pequeño conejito pensó que... Obtener las lágrimas del lagarto y del elefante no iba a ser una tarea muy sencilla. Sin embargo, si era necesario para conseguir poder crecer un poco más... No le resultaría imposible conseguirlo. ¡Claro que sí, señor! ¡Ahora vuelvo! Brinca que te brinca... El pequeño conejillo llegó hasta el pantano, donde se encontraba escondido el lagarto. Muy atento, esperando como siempre a que sus próximas víctimas cayeran en su boca. El pequeño conejillo llegó saltando y le dijo... ¡Bien, conejito! ¡Bien! Ah, ¡Qué bueno que usted no iba señor enseñar lagarto! Es que vengo a traerle una muy mala noticia. ¿Sabe ustedes que por el camino me encontré a su abuelita de usted, a don lagarto, señor viejito? Y me dijo que su abuelita de usted se había muerto. ¿El lagarto? Abrió los ojos más grandes y le dijo... ¡Pero, conejito! Tú, ¡Tú, tú, tú me estás engañando! El conejito le respondió... ¡Claro que no, señor lagarto! ¡Mira cómo cree usted! ¡Si me acabo de encontrar a su abuelito usted! ¡Ay, usted, si no me quiere andar creyendo! Entonces el lagarto... Comenzó a, a, a llorar y, y, y las lágrimas comenzaban a escurrir por sus mejillas verdes El conejito que tenía preparadas dos botellitas pequeñitas con sus respectivas tapitas Se acercó al lagarto y le dijo Espéreme usted señor lagarto, no deje de llorar Si usted llorando nada más le voy a recoger tantitas lagrimitas porque me sirven para un remedio mío Es una medicina muy antigua el pequeño conejito recogió las lágrimas del lagarto en una de las botellitas y después de dejar desconsolado a nuestro amigo en el pantano, se dirigió a ver al elefante, el enorme animal. Asomaba sus grandes orejas, escuchando que venía Brinca, que te brinca. El pequeño conejito, quien asomando sus pequeñas y alargadas orejas, le decía al elefante, ¡Hola, señor elefante! El elefante le respondió al pequeño conejito Muy bien, conejito ¿Y tú qué tal? Ay, señor elefante, yo vengo muy triste este, este día Porque me he encontrado en el camino a su abuelita de usted, señor elefante Y me ha dicho una terrible noticia Me dijo que la abuelita de usted Ya colgó los tenis Sí, entregó el equipo Ya se petateó se, se murió el elefante casi no podía creer las palabras que escuchaba. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que mi abuelita? es un mentiroso! Le decía al pequeño conejito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, para nada. Ahí ido usted si no me quiere creer, pero la verdad es que por el camino me encontré a su abuelita y me dijo que yo le diera el recado nomás. A ya me voy, Ella, ¿eh? ya, ya sabe usted si la va a ver, si le lleva flores o no hace nada. El pobre elefante... <risa> Comenzó a llorar también y el conejito con la segunda botellita recogió las lágrimas Y después de esto, por supuesto, llegó nuevamente con el señor que había creado a todos los animales Y le dijo Señor, ya vine y le traje ¿Eh? Ay, Perdón, aquí está ¡Las lágrimas del lagarto y del elefante! El señor que había creado a todos los animales se quedó viendo por un momento al conejito y le preguntó... Eh, ¿Es en serio que esas son las lágrimas del de lagarto y del elefante? ¡Sí, señor! Yo se las traje para que me haga crecer porque quiero ser más grande. El señor de todos los animales lo pensó un ratito y le dijo al conejo, Mmm... Querido conejito, <ríe> creo que no he tomado ninguna mala decisión. Imagínate si con ese pequeño tamaño has traído las lágrimas del lagarto y del elefante, si te hubiera hecho más grande, no quiero imaginar lo que serías capaz. Pero lo que sí es que necesitas... Tomó el señor de todos los animales al pequeño conejito por las orejas Y le dio un tremendo estirón ¡Ja! Que te haga crecer mucho más esas orejas Y es desde entonces que el pequeño conejito anda Brinca que te brinca con esas orejas alargadas Por todo el camino Kapachagua Kalatapá, Katahuaca Kikigui, Kakakshtlagua Mimasekt, Antani Gui akzujun vive jugando, trépate en los árboles, edifica tu nido junto al colibrí, Kagamanant Kalatapá, Satuxtunata alitzin, Kalimashtumi Lakspikstahat, Katlini kitzkan papa nakax spun spunmokshni pegguanaxni la kawash la katzisni Haz de tus lágrimas un manantial de risas cántale a la madre luna el búho no es más que un pájaro asustado en el espejo de la noche ni cap castact Antani Scatangoishanat Cagamanant le Luchaná Naliguaxigla pi nikititagn Talipuguán. No tengas miedo de crecer, juega a las escondidas, verás que la tristeza nunca te encontrará. La kimpulataman nak, slama chatum, matakustuna, nemaliguan, slagatis kuha nak Chusla, chatatita, nachunalitum, istiku, talakpuga pastaginogan, latuslakan, istagalil ta Kuhukan, Slakata, Chutlan, Stilamal. Maktum, Chikiltamaku, Chikiltamaku, Lata, Isma Paspitma, Likus Chutlan, Slakata, Naltli, taistijat. Isli la gama cat, axili la tu lam sgol nak axpntla. Ni tu nakaguanil. Chu max istamakustuna Nemana ne mana, istamakustuna amasla, Katsil tukuama shlaama ama Kamasinilis puskat sha kamana nachu shamagapitsi kapitsi ista Κάνεις λίτους αμά, αμάμα τα κούστουνα, τσούς λά, τα σκούχμα. αμά, κατά κούστου. Να τσούνα, τα γουάσναλ, τσού τα μακούτουλ, ακτσού, σαλούς Να τσούνα, τα πουακσίληλ, σλα κατά λάτου, τα πούγουα, Shlakata limanit ishwanit. Nacional lil naki shikchu, chu. shla amal kil tamakulata nit. Nacional ligua. Te La Chiskuwit chula chulak chahan. Nemaista katsisú, ista gashmatnit, la tu talnak tu pun ta alnak, iskin ama. mata custuna, slakata ama, shalune ma, ista kuhut. nixni, tu sangani. Chusla, maga Akshni gol axni litakal chachatum, makatukushna, ana katsil guanchi laxput chu guataya galia Shili. Hace mucho, mucho tiempo. En mi pueblo vivía un hombre que era tan trabajador, que ponía tanto cuidado en las labores del campo, que realmente se había convertido en el mejor agricultor no solamente de toda su familia, sino absolutamente de todo el pueblo. Su padre y su abuelo estaban realmente orgullosos de ver cómo este hombre ponía tanto empeño en aprender todos los secretos para llevar a buen término las cosechas. La milpa se le daba como a ningún otro. Así que decidieron dejarle como herencia todas las tierras familiares para que este hombre las aprovechase. Transcurrido algún tiempo, su padre y también su abuelo faltaron en la casa familiar. Y aquel hombre quedó a cargo de todos los terrenos y siguió siendo muy afanoso en su labor diaria de sembrar y cosechar, de procurar el agua y que no le faltaran los nutrientes a todas aquellas plantas que se convertirían en el sustento de toda su familia y que le brindarían también al intercambio el dinero para comprar todas las cosas que necesitaba para él, para su esposa y para sus hijos. Cierta mañana, este hombre se encontraba labrando en el campo, abriendo algunos surcos acompañado de la enorme yunta de bueyes, solamente con uno de sus compañeros, trabajando largas horas bajo el sol. Aquel hombre, a lo lejos, distinguió algo brillante. Sí, se había dado cuenta que había algo resplandeciente entre aquellos surcos que tan bien conocía, tierras que había labrado y cosechado durante tantos años, y que también las generaciones anteriores lo habían hecho. Así que un descubrimiento de tal magnitud era algo inusitado, algo realmente inesperado. Sin duda, se trataba de un tesoro que estaba designado solamente para él. Sin embargo, aquel hombre, desconociendo aquellos secretos, le dijo a su compañero... Que fueran juntos a revisar lo que había allí. Y cuando llegaron, para tratar de desenterrar la enorme olla de barro, lo único que encontraron fueron unos restos polvosos y mugrientos, un montón de cenizas que aquel hombre llevó a su esposa y a sus hijos al terminar la jornada para mostrárselos como signo de que había encontrado algo sobrenatural. Las personas en el pueblo muy pronto se enteraron... De la situación que le había acontecido a aquel hombre. Y por supuesto, desde entonces hasta ahora, todos en mi pueblo saben que si tú, o yo, o alguien más, se encuentra algo brillante a lo lejos entre los surcos del campo, no debe decirlo ni comentarlo con nadie, pues las virtudes de los tesoros que se encuentran deben ser exclusivamente para aquel que tiene la suerte de verlos por primera vez. Este es el cuento de Tito el gusanito. Un gusanito que es forma particular de caminar. <risa> Tito el gusanito se alimentaba, como todos los gusanos, se alimentaba de manzanas, se alimentaba de, también de, de la tierra. Este gusanito le gustaba alimentarse de, de los mangos, de los árboles y disfrutaba de todo el paisaje. Se subía a los árboles, muy contento Tito el gusanito. Pero, pero... Un día, en una hojita, Tito el gusanito se sentó a pensar y dijo, ¡Ah! Quisiera ser como un león. Hm. Sí, así fuerte y que ruja y que tiemblen todos los animales cuando haga guau! ¡Wow! Decía Tito el gusanito. ¿O no? Mejor como un águila. ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! Desde lo más alto, así como el águila. Con buena vista como las águilas quiero ser, decía Tito el gusanito. No, mejor no. Quisiera ser, quisiera ser tan rápido y tan ágil, así como, como los, los que, ¿cómo es que se llaman los que corren así, así? Como los leopardos, como las chitas, sí, las chitas, así. Quiero rápido, rápido, porque es que así, así no me puedo desplazar tan rápido. Pensaba, tito el gusanito. Pero cómo hago para. No, mejor no. Quiero ser como las mariposas que andan por los bosques de flor en flor resplandecientes, hermosas, así las mariposas. ¿Cómo esa mariposa? decía Tito el gusanito. Un amiguito, otro gusanito, escuchó todo lo que decía Tito. Se le acercó. Tito, Tito, Tito, escuché lo que estás diciendo. ¿Cómo así que quieres ser como un león o como un águila? ¿O quieres ser como una chita así rápida o como una mariposa? ¿Por qué dices eso? Ya me cansé de ser gusano, decía Tito el gusanito. ¿Eh? Pues muy mal hecho, porque ser gusano, así como yo, todos los gusanos hacemos algo bueno para la naturaleza. Sí, como ¡Cómo no! Dijo Tito el gusanito. ¿Y qué hacemos por la naturaleza? ¿Qué hacemos por la tierra? Mucho. Nosotros somos muy importantes, decía su amiguito el gusanito. Pues tú verás qué quieres hacer con tu vida, le dijo el amiguito. Tito el gusanito dijo. Mmm, ya sé. Al frente de donde estaba Tito el gusanito, tú te vivía. Había una escuela. Una escuela de niños. ¡Ja! ¡Ya sé! Voy a ir a la escuela. A ver si me encuentro a alguien. Y de pronto, de pronto, puedo meterme donde están los otros gusanitos. El amiguito le dijo, ¡No hagas eso! Porque si quieres ser como una mariposa, vas a ser feo. Feo. Antes de ser mariposa tienes que ser un gusano feo y nosotros somos gusanos bonitos. Mírame, mírame, amarillito con puntitos negros. Y mírate tú, Tito. Eres verdecito, Tito. Eres verdecito con pintitas rojitas. También con unos amarillitos resplandecientes. Eres un gusanito lindo, Tito. Pues no me importa. ¡Yo quiero ser feo! ¿Por qué voy a ser feo? Porque las orugas son feas. ¿Y qué son las orugas? Son los gusanos que son para que se conviertan en mariposas. No me importa, dijo Tito el gusanito. ¿Para ser mariposa tengo que ser un gusano feo? Sí, y nosotros somos gusanos bonitos. No me importa, voy a ir a la escuela. Sí, en esa escuela deben haber orugas, porque yo entendí que allá investigan las orugas y se convierten en mariposas. Sí, así mismo Tito. Se fue como pudo, caminando, caminando por los pasillos de la escuela, arrastrándose por el piso. Entró a una de, las, de los salones y vio a un conjunto de niños. Cuando de repente divisó una caja. Una caja donde observaba que algunas de las orugas se querían salir de la caja. Tito el gusanito dijo, allá donde quiero estar. Y así fue. Como pudo, llegó y se arrastró, subió por la mesa Tito el gusanito y llegó hasta la caja y ¡chumbulón! Cayó dentro de la caja. Así, como cuando cae un espagueti lleno de otros espaguetis, así, ¡siah! ¡Sí! Las orugas dijeron, ¿tú quién eres? Y Tito dijo, yo soy Tito el gusanito, pero nosotros somos orugas, no tienes nada que hacer aquí. Es que yo quiero ser oruga, quiero ser como ustedes, quiero ser mariposa. Porque me dijeron y me contaron que ustedes se convierten en mariposa. Sí, pero eso es otro cuento. Tú no puedes ser mariposa porque eres gusanito. Nosotros somos orugas. No me importa. ¿Y qué creen? De repente se fueron acercando los niños poco a poco a la caja. Tito el gusanito solamente observaba así para arriba, muchos ojos que estaban persiguiendo solamente a Tito el gusanito, ¿Qué era diferente, ¿Qué era distinto a las orugas. Uno de los niños gritó, ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Eso no es una oruga, es un gusano! ¡Sí, es un gusano! Tito el gusanito está... Ocupado. Y no, no, yo soy una oruga, yo soy una oruga Las orugas decían, no, él es un gusanito Los niños gritaban, no, es un gusano No tiene nada que hacer este gusano aquí No tiene nada que hacer Uno de los niños gritó, aplastémoslo ja, Aplastémoslo Recordaba a Tito el gusanito su mamá le decía, lo único malo de ser gusano es que los seres humanos nos aplastan como si fuéramos unas cucarachas, nos aplastan así, como si fuéramos unas ranitas pasando por la carretera, solamente se le vino esa idea en la cabeza de que él iba a morir aplastado, el gusanito se puso a llorar y dijo no, por favor, yo solamente quiero ser mariposa. Las orugas decían, ¡pero no puedes! Entonces fue cuando el niño dijo, ¡sí, aplastemos a este gusano! Se escuchó un grito por los pasillos, que era la maestra, y dijo, ¡no lo hagan! ¡Quietos ahí! ¡No lo hagan! ¡Quietos todos los días! y tiraron así, perfectos asombrados. ¡No lo hagan porque es un animal muy útil! Todos los niños se preguntaron, ¿un animal muy útil, maestra? Sí, porque sirve para el ecosistema, sirve para la naturaleza. Este animalito donde ustedes lo ven así de hermoso, este animalito se alimenta de las frutas, se alimenta de los vegetales, todo lo que elimina sirve para la tierra, como abono, para que los árboles crezcan más bonitos, para que los jardines sean maravillosos, hermosos. Por eso el gusanito se respeta y no se aplasta. Al escuchar Tito el gusanito, todo esto que dijo la maestra se quedó pensando, así como piensan los gusanitos. Hmm. Yo no sabía que yo era importante, así fue cuando Tito el gusanito dijo, me siento orgulloso de ser gusanito. Todos los niños trajeron a Tito el gusanito a sus manos y lo llevaron lentamente al frente donde estaba el jardín, donde estaban los árboles, dejaron a Tito el gusanito a su lugar, a su hábitat, a su casa. Desde allí, Tito el gusanito nunca más soñó con ser mariposa, con ser un león, con ser un águila ni con ser una chita. Se siente orgulloso de cómo es. Es por eso que este cuento tiene un mensaje muy, muy bonito. No importa cómo seamos. Pero de algo venimos y para algo venimos a este mundo. Siempre, siempre seremos importantes para la naturaleza y para los seres queridos, para los seres humanos, y para los seres vivos.